Bueno, dos personalidades importantes del béisbol puertorriqueño conversaron para el noticiero. Meriano están en Margarita acompañando al conjunto de Mayagüez, su manager Carlos Baerga y la leyenda de la receptoría Iván Poch Rodríguez. Mira, de verdad que súper contento de poder llevar a los indios de Mayagüez al campeonato número 18, el equipo de más campeonato ganado en Puerto Rico, de verdad que fue un año espectacular, tres equipos llegaron primer lugar empatados con el mismo récord en la temporada regular, se, se tuvo que escoger los más que ganaran, después en el round robin también se llegó a un juego, casi todos los equipos pegados también y en la final qué mejor que eh, a seis juegos, pero todos los partidos fueron emocionantes y el equipo de los indios de Mayagüez Estamos representando eh, a Puerto Rico, bueno los campeones, equipo bien balanceado, equipo con velocidad, poder eh, un gran picheo, yo creo que eso va a ser la clave de nosotros, el picheo de nosotros, un muchos veterano que sabe lanzar y también eh, en los relevistas cuando tienen a, a, a un Monaguillo Rivera y a Tyre Heron, yo creo que tiene gran oportunidad para ganar. Entonces para mí eh, me siento muy contento de, de que ellos estén aquí, que estén participando y eso es algo que. que el Caribe pues, se puede poner mejor, más competitivo. Yo tuve la oportunidad de jugarle contra de ellos, en el club ya varias veces. Eh, es, es, un, es, un, es, un, es un equipo, es un conjunto que, que juega la pelota como debe jugar, juega la pelota agresiva, juega la pelota bien. yo siempre en cualquier tipo de evento ellos tratan de, de, de ganar y hacer su mejor trabajo. Yo creo que eso es lo que van a ver de. De, de este equipo de Cuba. Yo sé que ellos van a tener un, un equipo bastante preparado para, para venir a ganar, porque a ellos siempre les gusta ese tipo de competencia, venir y ganar en todas las eh, to, las series. Y yo creo que, que es algo que, que debemos de prepararnos todos los equipos para, para enfrentarnos. A ellos. Bien, la leyenda.